Y por último nos preguntamos sobre el beneficio que estamos creando. ¿Qué beneficios son los que el cliente espera, desea o por los que se sorprende? De nuevo debéis comenzar con vuestras hipótesis. ¿Qué hace feliz al cliente? Vuestro producto permitirá ahorrar tiempo, dinero o esfuerzo. Es un producto que fascina porque el resultado es incluso mejor de lo que imaginabais, tiene mejor calidad, tiene más o menos de aquello que les gusta a los clientes o simplemente tiene un rendimiento superior al de las soluciones actuales. Les facilita el trabajo o la vida. ¿Tiene consecuencias positivas que el cliente desea? Podría tratarse de una consecuencia social, que satisfaga una necesidad o comercial, como conseguir más ventas. Al igual que hicimos con los problemas, comenzaremos con un conjunto de hipótesis que solo serán contrastables fuera de la oficina, delante de nuestros clientes. Veamos algunas tácticas para descifrar los dolores de los clientes. Yo clasifico cada problema que un producto o servicio alivia según la intensidad que percibe el cliente. Lo que se busca es entender si se trata de un problema de vida o muerte o algo con lo que se puede vivir durante los próximos años. ¿Qué lugar ocupa en la lista de problemas que tienen los clientes en tu segmento? Además, también es importante saber no solo la intensidad del problema, sino la frecuencia con la que se presenta. Si se presenta una vez al año, las personas podrían soportarlo, pero si ocurre todos los días o a cada hora, nuestro producto podría estar resolviendo algo bastante importante. Hasta ahora he hablado sobre el problema o la necesidad como una parte del producto. Y os quiero recordar que es interesante diferenciar entre resolver un problema, como por ejemplo, un problema de contabilidad, o de procesador de textos, como usar Google Docs en lugar de Microsoft Word, respecto a una necesidad. ¿Qué es una necesidad? Bueno, una necesidad podría ser la necesidad de entretenernos o de comunicarnos. Las necesidades son algo universal para todos los habitantes del planeta, por lo que vuestro mercado disponible será de unos miles de millones de personas. Quizá los niños entre 0 y 5 años no tengan esas necesidades, pero al final descubrirás que el mercado de las necesidades es mucho más grande que el de solucionar problemas. Y con esto no sugiero que no resolváis problemas. Tampoco sugiero que tratéis de convertir todos los problemas en necesidades. Pero os diré que la empresa del siglo XXI, que hizo esto mejor que nadie, fue Apple con su iPhone. Tomaron un dispositivo para las comunicaciones y lo convirtieron en un símbolo de estatus. Pasaron de un producto que resolvía un problema, integrando Internet y teléfono, a algo que genera que cada año la gente haga obsoletos sus productos al querer tener siempre el último modelo, porque ahora es una necesidad más que un producto. Como dijimos, no se trata solamente de las funcionalidades de vuestro producto o servicio, sino también de solucionar los problemas o eliminar el dolor. Es decir, ¿qué es lo que le vamos a reducir o a eliminar al cliente? Pensemos en un par de hipótesis sobre qué podría solucionar el problema o aliviar el dolor. Hasta ahora, aliviar el dolor podría haber sonado como «tengo que darle una aspirina al cliente». Bien, la respuesta es que realmente se va a aliviar un dolor. Y el dolor podría ser un exceso de gasto, ya sea de tiempo o de dinero o de esfuerzo. Su producto podría hacerles sentir mejor, como en el caso de los productos de entretenimiento. No resuelven problemas, pero satisfacen necesidades. El producto elimina la frustración, las molestias o las cosas que les producen dolor de cabeza. Corrige las herramientas que no dan los resultados esperados gracias a las nuevas funcionalidades o a que es mejor y más rápido, o acaba con dificultades y retos que afrontan los clientes todos los días. Facilita las cosas, les ayuda a hacerlas, aumenta o hace que desaparezca la pérdida de prestigio, de poder, de confianza. Mejora el estatus social como Facebook, Twitter o LinkedIn. O elimina el riesgo. Riesgo financiero, social o técnico. O ¿qué podría salir muy mal? Por tanto, las formas de aliviar el dolor deben incluir alguna de estas hipótesis u otras porque la lista es limitada. Podríamos estar resolviendo otros problemas a nuestros clientes. Pero debéis ser capaces de expresarlo a partir de la interacción con el cliente fuera de la oficina. Y decir, cuando les presenté el producto alternativo, dijeron, sí, sí, sí. Esto es lo que en realidad soluciona el problema. Un problema muy importante. La propuesta de valor de una empresa que ofrece servicios es casi la misma. Solo os tenéis que preguntar cuáles son los servicios esenciales que forman parte de la propuesta de valor. Consultoría, corte de cabello, asesoría en inversiones y si estáis vendiendo software o hardware. Podríais tener servicios por separado que se integren en el producto final, servicios de preventa y posventa, encontrar la solución apropiada, financiación, entrega gratuita. Amazon es un buen negocio porque de hecho pueden hacer entregas premium en 24 o 48 horas. Este tipo de servicios, adicionales o complementarios, pueden hacer que tu producto funcione mejor que el de tus rivales. ¿Y qué hay de los servicios postventa, como el mantenimiento gratuito, la atención al cliente, etcétera? De nuevo, estos elementos otorgan un valor extra a vuestro producto o servicio. Ahora vamos a analizar la propuesta de valor con más detalle y vamos a desarrollar sus tres componentes. El primero es el producto, y como ya hemos dicho, debéis comprender de qué se compone vuestra propuesta de valor. ¿Es solamente hardware, o software, o bits? ¿Son bienes manufacturados o materias primas? ¿Se acompaña de productos intangibles como derechos de autor, o licencias? ¿O vais a tener servicios financieros anexos, como garantías o pólizas de seguros? ¿O algún contrato de reparación? ¿O vais a agregar también funcionalidades digitales? Lo que os pretendemos decir... Es que os deis cuenta de que vuestro producto o servicio no solo se compone de bits o hardware, sino que se trata de un todo, del paquete completo que se va a entregar. Como dijimos, comprender estos tres componentes de la propuesta de valor implica entender los tres componentes de los segmentos de mercado. En la propuesta de valor la meta es encontrar el producto mínimo viable. Mientras que en los segmentos de mercado, el objetivo es conocer muy bien la personalidad o el arquetipo del cliente. Y da lugar a la adaptación del producto al mercado. Continúo insistiendo en que el lienzo del modelo de negocio es solo el principio. Es estupendo crear estrategias y pensar cuál es nuestro segmento del mercado, nuestra propuesta de valor o canal. Pero recordad, lo único que estáis haciendo es diseñar hipótesis. Vuestro trabajo es convertir esas hipótesis en hechos y no es posible hacerlo desde la oficina. Así que vuestro trabajo es salir y contrastar tales hipótesis personalmente, a pie de calle, hablando con cientos de clientes, a través de la web o el móvil, hablando con miles de ellos de manera virtual y con otros en persona. Tenéis que ver cómo a la gente se le dilatan las pupilas cuando vean vuestro producto y les guste. Esto es estupendo, pero seguimos hablando de nuestros clientes. Dejad que os recuerde cómo se ven las cosas desde el otro lado. Y aunque en la próxima lección hablaremos con más detalle sobre los clientes, os voy a adelantar algo. En los segmentos de mercado se buscan también tres cosas. La primera es que aún estamos tratando de entender cuáles son los beneficios y los problemas del cliente, pero también qué deberes debemos cumplir nosotros según los clientes. ¿Cuáles son los trabajos funcionales o sociales o los trabajos emocionales? ¿Cuáles son las necesidades básicas o problemas que vamos a resolver? Y el objetivo de todo esto no es solamente entenderlo, sino entenderlo de tal manera que se pueda trazar la personalidad o el arquetipo de los clientes y ponerlos en la pared del departamento de producción. Porque ahora ellos podrán mirar sus rostros tal y como los enmarcaste. Y saber su edad, dónde han estado, qué trabajo desempeñan y qué beneficios y problemas esperan que tu producto pueda solucionarles. Y si el emprendedor no hace esto, simplemente estará creando productos a ciegas. Echemos un vistazo a la propuesta de valor. La propuesta de valor no es algo que se crea de manera aislada. Aunque la propuesta de valor pretende resolver un problema o satisfacer una necesidad del cliente, realmente consta de tres componentes. El más fácil para la mayoría de los emprendedores es el relacionado con qué tipo de producto tienen o qué servicio prestan. Pero hay otros dos componentes también importantes en la propuesta de valor. ¿Qué beneficios se está creando para los clientes y qué problemas se está resolviendo? Alexander Osterwalder, cuando diseñó el lienzo del modelo de negocio, o Canvas, hizo hincapié en este aspecto. No se trata solo de tu producto. Sobre todo si tienes una formación técnica, es muy fácil decir, "Hey, mirad todas estas funcionalidades! Si te descubres a ti mismo diciéndolo, debes terminar la frase y decir, sí, pero esto ayuda a las personas a ser capaces de hacer mejor esta cosa y les soluciona tales problemas. El verdadero objetivo de determinar cuál es nuestra propuesta de valor es comprender lo que se denomina producto mínimo viable. Tratar de averiguar, ahora que entiendo mi producto o servicio y el valor que aporta a los clientes o el problema que soluciona, cuál es el conjunto mínimo de funcionalidades que podría aplicar desde el primer día que soluciona esos problemas y crear valor a mis clientes. Este proceso es en realidad un proceso interactivo, ya que es imposible encontrar este punto mínimo sentado en la oficina. Lo normal es que los grandes ingenieros y empresarios digan, «Ah, yo entiendo los problemas y necesidades del cliente, así que no te preocupes por eso, vamos a especificar todo el producto en el mismo día» pero el verdadero objetivo es averiguar qué es lo mínimo que podríais desarrollar que realmente os consiga un volumen suficiente de ventas y os permita salir al mercado lo antes posible. Por tanto, el objetivo de salir a la calle para crear su propuesta de valor es comprender los beneficios y problemas de sus consumidores para encontrar el producto mínimo viable o PMV. En esta lección vamos a hablar de la propuesta de valor. ¿Qué estás creando y para quién? ¿Qué beneficios e inconvenientes estás creando a qué segmento de mercado? Y lo que es más importante, ¿cuál es el producto mínimo viable? Ahora ya estás familiarizado con el lienzo de modelo de negocio y espero que ya lo hayáis probado para desarrollar vuestras ideas o vuestra empresa. Pero hoy hablaremos del primer módulo, la propuesta de valor. En el lienzo del modelo de negocio, la propuesta de valor es un término para referirnos a lo que estamos creando. ¿Qué producto o servicio estás desarrollando? Y algo que se preguntará más adelante, ¿para quién lo estáis desarrollando? ¿Y qué les soluciona exactamente? Echemos un vistazo a la propuesta de valor. Como ya he dicho, no se trata únicamente de vuestra idea o producto. Una de las cosas que a los fundadores les cuesta entender es que de hecho hay un cliente en el otro extremo. Y mientras piensan que es la mejor idea desde que se inventó la rueda, la clave del desarrollo de clientes es que salgas a la calle y expliques qué necesidad satisface o qué problema soluciona tu idea. Se trata de satisfacer las necesidades del cliente y no solo de pensar que es una idea estupenda. Y no me cansaré de repetirlo. Así que, hablando de la propuesta de valor, esta trabaja mano a mano con quiénes son tus clientes, como veremos en la siguiente clase. Entended que esta relación entre lo que estáis creando, la propuesta de valor, y el cliente, es lo que hace que las startups fracasen o triunfen desde el primer día. A estos dos módulos, a esta relación existente, le damos un nombre especial, Adaptación del producto al mercado. Así que cuando oigáis la expresión adaptar el producto al mercado, acordaos del lienzo del modelo de negocio y pensad, ah, es solo otra forma de preguntarnos si nuestro producto es una necesidad o si lo quieren o desean un grupo de clientes que se encuentran al otro lado. Y si no es así, la buena noticia sobre el proceso de desarrollo de clientes es que nos permite seguir buscando sin que quiebre nuestro negocio. Y por tanto, lo que pasará es que pivotaremos de un lado a otro, repitiendo el proceso a medida que descubrimos realmente qué es lo que quieren los clientes, comparado con lo que pensamos que estamos creando para ellos.